Perdón, perdón, lo sé, lo sé, llegué tarde No fue mi culpa, no fue mi culpa, en serio Bueno, yo por lo menos espero que te hayan puesto a jugar Que por lo menos haya metido un gol Porque a ti lo que te gusta es tragar banco Puro comer banco eres tú Mira, tengo burda de hambre Vamos a pedir una pizza familiar para los dos La tengo aquí a domicilio, mitad y mitad, ¿sí va? ¿No familiar? Mano, después de que yo juego un partido quedo con demasiada hambre Mejor vamos a pedir dos medianas Te comes tú una, yo me como otra Y de esa forma quedamos mejor los dos, ¿no te parece? No, no, no, ya va, ya va, ya va Mira, si pedimos una pizza familiar, comemos más que si pedimos dos pizzas medianas. De pana. Pues eso no tiene sentido. Dos medianas, una familiar. Tú de pana me das porfía a mí. vale, Me extraña araña. Tú no sabes con qué está hablando tu chama. Lo que pasa es que, mira. Tu pensamiento gordito nada más te concentra en que cuando ves dos pizzas grandes piensas que estás comiendo más, pero te dejas llevar por la vista. La matemática no falla, una familiar es más que dos medianas. Y si no te queda claro, vamos a ver la explicación. Epsilon Academy: Lo que aquí aprendes no lo olvidas. Interesante esa situación, ¿cierto? ¿Qué tiene más? ¿Dos pizzas medianas o una familiar? Eso te lo voy a explicar en este video. Antes, te invito a que vayas a nuestra página web epsilonacademy.com. En nuestros cursos puedes aprender la matemática de verdad, aprendizaje real, en donde puedes tener temas en específico o prepararte para ingresar a la universidad. También te invitamos a que visites nuestra tienda virtual que se encuentra en nuestra página web, en donde allí tienes juguetes educativos didácticos para niños, para adultos también. Tienes también nuestra línea de ropa con diseños súper geniales y todo está a la mano allí para ti. Ahora sí, vamos a darle con la explicación qué es lo que sería más, dos pizzas medianas o una familiar. Acá vamos a asumir, ¿ok? Vamos a asumir que el grosor de la pizza para ambos casos es el mismo Solo nos va a importar es el borde si yo trabajo acá con una pizza familiar vamos a suponer que esto es un círculo y trabajo acá con una pizza mediana una más pequeñita resulta que la mediana va a tener un diámetro más pequeño el área de un círculo el área de un círculo al final depende del radio el radio al cuadrado y lo multiplicas por pi entonces resulta que para ambos casos Necesitaríamos saber cuál es el radio. Para una pizza familiar, para una pizza familiar, el, lo que sería el diámetro familiar, el diámetro en promedio es de 18 pulgadas. La unidad de medida no importa, puede ser pulgadas, centímetros, en kilómetros, como tú quieras medirlo. Al final, cuando las quieras comparar, lo que sí importa es que estén en la misma unidad. Y la mediana, la mediana serían 12. Entonces mira que aquí tendríamos 12 pulgadas y 18 pulgadas de diámetro. El radio entonces de esta, desde el centro hasta el borde, el radio serían 9 pulgadas. Mientras que esta, el radio sería de 6 pulgadas. Si quieres sacar el área de cada una de las pizzas, vamos a ver cuál sería. Y aquí no vamos a utilizar 3.1415926535 5 para pi, no. Aquí simplemente vamos a colocar pi es pi. Vamos a sacar la cuenta. El área para la familiar, el área para la pizza familiar sería simplemente pi por el radio que es 9 elevado al cuadrado. 9 al cuadrado, 81. Esto sería 81 que multiplica a pi. Si tú quieres colocas en la calculadora para un valor exacto 81 pi, ¿para cuánto te da? Para el caso de la mediana, para el caso de la mediana el área Solo una mediana. Ojo, el área sería, vamos a poner aquí, área de la familiar AF y AM de área de la mediana. El área de la mediana sería colocar el radio, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi. Entonces, pi por el radio que es 6 al cuadrado y esto nos daría 36 pi. Pero la situación de estos panitas era de que dos medianas o una familiar. ¿Qué pasa si compras dos pizzas medianas? Si cada una es de 36 pi, Dos medianas equivale al doble de 36, por lo tanto estamos hablando de 72, que es el doble de 36. Por lo tanto, el área de una familiar, voy a colocarlo aquí arriba, el área de una familiar son 81 pi. El área de dos pizzas medianas es de 72 pi. Comparemos el número que va a multiplicar a pi. Observen por favor lo que pasa con la familiar. El número que multiplica pi es 81, es más grande que 72. Por más que tú compres dos pizzas medianas, el área es 72 veces pi, mientras que esto es 81 veces pi. ¿Quién es mayor? Pues este valor. Si tú quieres, puedes probarlo hasta con una calculadora para que te dé una cantidad exacta. Ahora, hay gente que dice, no, pero esto depende de la pizzería. Depende de la pizzería. Lo único, que importa, lo único que importa aquí es el diámetro, que al final el radio es la mitad. No, que si me dan ocho porciones. Ya va. Yo puedo agarrar esta pizza y picarla en seis porciones, picarla, no picarla y dejarla en una sola porción, picarla en doce porciones. No te dejes llevar por la vista o por el número que te digan. Lo que importa es el tamaño completo de lo que es la unidad. Yo puedo tomar esta pizza y hacer esto. Mira, aquí ya la piqué a la mitad. Acá hago esta corte y hago este corte. Ahí tengo seis porciones. Entonces te vendo una pizza mediana de seis porciones. Y vas a otra pizzería y te dan esta misma mediana de 12 porciones. ¿Y tú crees que tiene más? No, mira. Pico a la mitad, pico a la mitad, pico a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y a la mitad aquí. Y estás teniendo cuántas porciones. Cuéntalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es la misma pizza. La cantidad de porciones no te dice a ti si comes más o no. Al final lo que importa es el diámetro. Y la situación es en la misma pizzería si comparas dos medianas o una familiar. El tamaño estándar es de 18 pulgadas de diámetro la familiar, 12 pulgadas de diámetro es la mediana, pero ya sabes entonces matemáticamente que una pizza familiar, el área la superficie es mayor que una pizza que dos pizzas medianas. Conclusión, si pides una pizza familiar, terminas comiendo más que dos pizzas medianas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto le falta al 72 para llegar a 81? Le faltarían 9. Entonces, el área al final que tiene de más la familiar con respecto a las dos medianas serían 9 veces pi y de esa manera Hemos demostrado que tienes que pedir con una familiar, come mucho más. ¿Viste que sí tenía razón? Eso es para que siga de porfiado, papá. ¿Te gustó el video? Bueno, deja un comentario, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video y de esa forma aprendamos algo nuevo todos los días en donde la matemática se puede conectar con la vida cotidiana. ¿Está buena? Ahí, pero dale, dale suave, dale suave, porque te vas a atragantar, ¿oíste? Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.